Y después de muchas cajas abiertas, pues ya por fin armamos nuestra baraja Sword Soul. Así es que acompáñanos para ver cómo es que la jugamos. Unbox. Bueno, vamos a empezar con nuestros monstruos Sword Soul o nuestro motor Sword Soul. En esta ocasión vamos a llevar tres de lo que es el Estratega. Este es muy bueno para invocar a los monstruos de Syncro nivel 10, que pues son los más poderosos de nuestra baraja. Para invocarlo a él tenemos que descartar un monstruo Wyrm o monstruo Sword Soul. Entonces llega a él y después invoca un token. Y este token pues es de nivel 4 Tuner. Entonces a través de él vamos a llegar al nivel 10. Luego vamos a llevar tres copias de molle. Esta es una también de las mejores cartas. Este es prácticamente un One Card Combo. Si lo invocamos a él y, y bueno resolvemos su efecto. Pues vamos a poder buscar a otro monstruo Sword Soul que normalmente va a ser él. Y pues vamos a poder hacer prácticamente nuestro combo. Después vamos a llevar dos de talla. Este es una de las mejores cartas que, nos, que podemos robar por turno. Cuando, cuando ya es nuestra última opción. Cuando ya no tenemos nada. Pues sí, este nos puede rescatar por completo el duelo. Voy a llevar un... Este, este Sword Soul es un muy poco conocido. De hecho casi nadie, más bien prácticamente nadie lo utiliza. Pero resulta ser muy útil para, para esquivar. Eh, lo que es el efecto de infinite Impermanence o Effect Veiler eh, en cuanto a este Ecclesia eh, vamos a llevar dos este pues no es un monstruo Sword Soul pero tiene una sinergia muy muy buena con ellos y pues es, es uno de los mejores cartas para ir segundo y solo llevo dos porque pues sí cuando vas primero pues no es muy útil en realidad es, es a veces mejor robar alguno no sé a Amoye o a talla. y bueno pues ya pasando a los Tenjis vamos a llevar tres de lo que es Ashuna nos sirve mucho para eh, pues abrir con ellos a Dara que es, y este además es Tuner entonces en algunas situaciones también nos va a poder ayudar a este, hacer invocación por sincro. Aunque la mayoría de veces, eh, pues bueno, los vamos a usar para invocar de forma especial, para eh, agregar, ¿no? para invocar de forma especial monstruos. O por ejemplo está eh, Bishuda, que este llevamos dos y este tiene un efecto muy bueno de que cuando controlamos un monstruo que no tiene efecto, como puede ser un token, eh, lo podemos remover de, del cementerio o de la mano y eh, seleccionar una carta en el campo del oponente y regresarla a la mano. Entonces también es muy bueno si nos sale en primera mano y vamos segundo es muy buena también para, para este, romper campos. El último Tenji es este de Shatana. Este en realidad no se usa mucho pero pues a veces también, también se utiliza mucho cuando te destruyen a, al, al monstruo que, que es no Noturner. No sé, por ejemplo a Moje o a long Joan. Eh, cuando te lo destruyen eh, puedes invocarlo de, alg de alguna manera a, a este de aquí, ya sea de, de forma especial de la mano o este, a través del efecto de, de Adara y pues bueno ya tienes un sincro 8 eh, y pues bueno también tiene otro efecto de que eh, cuando un monstruo que no tiene efecto eh, se destruye por batalla o efecto puedes este, remover esta carta desde el cementerio de la mano y luego seleccionar uno de esos monstruos este, que fueron destruidos, lo revives y después destruyes una una, un monstruo del oponente. Entonces, pues bueno, útil también en algunas situaciones muy específicas, pero sobre todo también cuando vamos segundo. Y pues ya pasando al apartado de las hand traps, esta baraja es eh, pues una característica muy buena que tiene, que puedes jugar varias hand traps, en este caso dos Diddy Crow, sobre todo para Branded in Red. También vamos a llevar dos Ghost Bell, vamos a llevar pues bueno la hand trap favorita de todos. <risa> Este y bueno más que favorita pues la más poderosa de todas y pues por último un Effect Baylor entonces también eh, lo bueno de todas estas Hand Traps menos de DigiCrow Crow es que pues todas son Tuner entonces también nos, va, nos van a servir a por ejemplo que si tenemos un Tenji de, de nivel 7 por ejemplo él este, lo podemos invocar de forma especial de, eh, a Baylor de forma normal y ya tenemos un Synchro de nivel 8 o eh, incluso si tenemos una ash por ejemplo, igual llega de forma especial, lo invocamos de forma normal y ya tenemos un sincro de 10. Entonces también son buenos en, en cierta situación. Ahora en cuanto a las magias y trampas, pues vamos a empezar con este que es el mejor buscador, el principal de los Sword Soul. Que nos va a permitir agregar un monstruo Sword Soul. O si ya tenemos un monstruo Synchro. Pues bueno, nos podemos añadir un monstruo Wyrm. Vamos a llevar dos Bessel eh, Este y otro Tenji en la mano. Nos va a poder hacer una jugada Synchro muy, muy interesante. Dos Heavy Dragon Circle. Este tiene un efecto muy muy bueno. Porque lo vamos a utilizar también para tratar de esquivar a Infinite Impermanence o Effect Veiler. Porque vamos a tributar un monstruo Wyrm. Si lo tributamos vamos a añadir un monstruo Wyrm del deck a la mano y eh, si tributamos un monstruo que, que no tenía efecto eh, lo vamos a poder invocar pero va a llegar sin su efecto ahora este, este es muy bueno sobre todo para eh, tratar de evitar por ejemplo que nuestro monstruo al que invocamos eh, sea removido por ejemplo por el efecto de Mirror Jade si el oponente declara el efecto de Mirror Jade sobre un monstruo que controlamos y solo controlamos uno pues tendríamos que tributar a ese monstruo y nos añadiríamos un monstruo Wyrm, pero en, de nuestro lado del campo ya no tendríamos monstruos. Entonces al oponente declarar el efecto de Mirror Jade, eh, tendría que remover unos de sus monstruos. Entonces es una situación muy específica, pero pues muy común la verdad. Eh, prácticamente muchas personas están jugando la baraja de Branded. Vamos a llevar dos copias de The Side y también llevé dos Dimensional Barrier en el, la baraja principal. Porque pues hay mucho hay mucho Branded, entonces a Branded le resuelves Dimensional Barrier y no hace nada ese turno. Dos copias de Infinito Temporal, también muy bueno para pues negar cualquier efecto de monstruo en campo. Y por último vamos a llevar lo que es el Blackout, que es muy buena para destruir el, el campo incluso del oponente. Secret Summit, que este también nos va a ayudar a extender algunas jugadas. Si la robamos en el primer turno pode podemos terminar con tres monstruos sincro, pues bastante poderosos. Y Call by the Grape que también es muy buena para pues, hacer nuestras jugadas. ¿no? En, en contrarrestar una que otra Hand Trap que nos aviente el oponente. Y pues bueno vamos a pasar a la parte más interesante de esta baraja que es el Extra Deck. Y aquí voy a llevar un chamán de los Tenji. También un Monje de los Tenji. Que este es prácticamente muy bueno. Bueno en realidad voy a llevar dos. Dos Monjes de los Tenji. Este se usa muchísimo. Y a veces, a veces, este sí se, re, sí se extraña la tercera copia, pero en general con dos es, es, es bueno el, el ratio. Ahora Shaman no se utiliza mucho pero en algunas situaciones, sobre todo cuando nos niegan nuestros monstruos o nuestra invocación de los tokens. Pues con los monstruos que ya nos... que se quedaron en el campo y que, que nos negaron la podemos invocar a ella. Y ella nos va a poder ayudar a, re, a revivir algún monstruo. Baxia Baxia es, es un monstruo que nos va a ayudar mucho a romper campos. Sobre todo porque de la forma en la que se invoca en esta baraja nos va, nos va a ayudar a, a revolver una o dos cartas del oponente también este bueno podemos seleccionar una carta que controlamos destruirla y revivir un monstruo de nivel 4 o menor desde el cementerio entonces también es, es buena para extender nuestros combos quitarnos cartas eh, del oponente luego está este que es el grandmaster shishao muy buena carta esta nos va a ayudar a buscar eh, cartas sword soul y también nos va a ayudar a negar Efectos de monstruo del oponente removiendo simplemente un, un este, monstruo Wyrm o este, Sword Soul. Este que es Crimson Blader, este es muy bueno porque cuando destruye un monstruo. El oponente no va a poder invocar monstruos de nivel 5 eh, o mayor. Entonces también por ejemplo para Despia es un saltarse turno. Entonces muy bueno. Y bueno otro monstruo de nivel 8 es este del Draco secret de los Tenji. Este también lo podemos este, invocar es, es bueno cada que el oponente activa un efecto de monstruo, podemos remover ese monstruo y también, este, también después de que destruye un monstruo en batalla, va a ganar ataque, igual al ataque del monstruo y va a poder eh, atacar a otro monstruo. En, ese mismo en esa misma fase de batalla. Y bueno está este de aquí que es Yassi de los Xing. Este es nivel 7 también muy bueno. Eh, con Yassi podemos seleccionar un, un este Sing Un monstruo Sing y una carta que el oponente controle y se destruyen ambos. Y cuando este es destruido por batalla o por efecto puedes invocar de desde el deck un monstruo Wyrm. Y bueno ahora vamos a pasar con los Sincro 10 que pues ahora sí que son los monstruos más fuertes. Y pues sí de alguna manera los monstruos jefes de la baraja. Vamos a empezar con baronet Este es una omninegación. Niega eh, magias, niega, niega trampas. Niega eh, monstruos. Y sus efectos. Entonces eh, es, es buena. Aunque solo niega una vez. Pero también nos va a, En nuestro turno va a. Podemos destruir una carta del oponente. Y también en la standby phase se puede regresar este al extra deck y podemos revivir un monstruo de nivel 9 o menor. También este está este de aquí que este tiene un efecto muy interesante sobre todo para monstruos perdón para barajas que utilizan muchas magias continuas o magias de campo. Eh, ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a, eh, a removerlas cuando el monstruo activa una magia o trampa o invoca de forma especial un monstruo vamos a poder removerlo y hacerle 1200 este, de daño y también cuando él está en el campo y hacemos una invocación por sincro de un monstruo Wim también nos va a permitir robar una carta entonces también es muy bueno y este que es de, la, de los primeros eh, sincro que salieron Ching-Ying eh, pues bueno tiene la ventaja de que cuando va a ser destruido por efecto puedes remover una carta del cementerio para evitar su destrucción y cuando una carta sea removida ya sea de tu campo o del campo del cementerio el poder de, eh, remover una carta del campo y del cementerio del oponente. Y por último estas dos selecciones pues un tanto este random. Que es Chaofeng. Este nos va a ayudar sobre todo a bloquear las invocaciones de monstruos luz de, de, el, del oponente. Y también tiene otro efecto muy importante. De que cuando un monstruo del oponente es destruido. Por batalla o por efecto. Podemos invocar un monstruo Wim desde el deck. En posición de defensa con el mismo atributo. ...del monstruo que fue destruido. Y, pues, bueno, por último está este Geomatmec Final Sigma. Pero, bueno, yo lo llevo sobre todo por Nibiru. Siempre que me avientan Nibiru, pues... Eh, ...el token más un eh, tuner de nivel 1... ...lo puedes invocar. Y, pues, bueno, es un monstruo... ...no, no, este... ...pues no es muy fuerte, pero... ...pues... De eso a tener un token que muchas veces pues te lo dejan en defensa y pues no es muy fuerte en cuanto a defensa. Pues ya dejamos un monstruo en, en ataque, 3000 de ataque que no es afectado y pues bueno. Entonces es, es este, una opción, obviamente es completamente opcional. Seguramente ustedes encontrarán más opciones para, para este. Pero bueno, yo lo llevo específicamente por, pues, por nivel Bueno, pues vamos a hacer una pequeña demostración con eh, estas dos cartas que es Soul of Moye. Y pues este que es Auspice Chunyun. Entonces esta es una carta que no se usa mucho en realidad. Pero tiene un uso pues muy sencillo. O sea si, si por ejemplo yo hago el Normal Summon de Molle. Y, y revelo a este como, como costo. Pues bueno ya eh, digamos que se activa el efecto. Pero digamos que el oponente me activa una Hand Trap. Eh, digamos aquí un Effect bailer para seleccionar y negar este efecto. qué es lo que vamos a hacer eh, Vamos a activar el efecto de eh, Chunyun y lo vamos a tributar. Vamos a tributar a Molle. para activar su efecto. Este es el costo del efecto de, de, de Auspice Chunyun. Entonces eh, la cadena sería 1 el efecto de molle 2 efecto Bailer y 3 Chunyun. Entonces al resolver se invocaría de, mon de manera especial. Después eh, pues bueno, eh, Bailer al ya no estar su objetivo en campo pues ya no estaría negando el efecto. Pero eh, se estaría resolviendo entonces de forma exitosa el efecto de emoji que es crear un token de nivel eh, 4 que es tuner. Entonces a partir de esta pequeña interacción pues ya no, este, ya no terminamos pues haciendo el normal summon y pasando turno. Porque bueno eso es lo que a veces nos pasa cuando jugamos Sword soul. Entonces eh, ya terminamos con esta alineación y después ya podemos hacer un sincro de 10. Entonces vamos a hacer sincro de 10 y bueno pues si vamos primero el, la mejor carta que nos conviene invocar es a la baronesa para tener una negación en campo, una omninegación Si vamos en segundo pues a lo mejor lo que más nos interesa es romper el campo del oponente. Entonces en este caso nos va a convenir más irnos por este que es Cheng Cuando vamos por Chen eh, se va a activar el efecto de este de aquí. Este cuando es invocado por es utilizado como material de sincronía nos va a permitir remover un, este, una carta en el campo o en cualquiera de los cementerios y removerla. Entonces eh, digamos que el oponente tiene ahí varios monstruos en el campo, entonces aquí vamos a remover uno del campo o del cementerio y eso va a activar el efecto de este de aquí del supremo soberano para remover uno del campo y uno del cementerio. Entonces así, eh, con esta interacción nos estamos deshaciendo de tres cartas. Eh, digamos, hacemos, tenemos lo mismo, este, tenemos a, a nuestro molle. le hacemos una invocación normal. Nos activan este Efect seleccionándolo a él. Y pues bueno, aquí lo que hacemos es eh, encadenar el Heavenly Dragon Circle. Y este es igual, lo tenemos que tributar para agregarnos. Eh, incluso podría ser este, por ejemplo... Eh, nos buscaríamos, después generamos nuestro token Y este pues como controlamos un monstruo que no tiene efecto Lo podemos invocar de forma especial Y pues bueno aquí ya podemos hacer sincro de 8 Bueno hay otro combo que es mucho mucho más poderoso Pero depende mucho de la mano que tengamos Aquí para hacer este combo eh, necesitamos a Moye, Necesitamos al estratega y necesitamos un monstruo Wirp En este caso pues puede ser cualquiera entonces, aquí este combo es muy importante hacerlo de esta manera porque así evitamos que nos hagan ni Entonces, este combo empieza con Molle. Al invocar a Molle, vamos a revelar a Shatana para evitar revelar, pues que ya tenemos a Long Yuan en la mano. Entonces, lo vamos a revelar y pues vamos a invocar a lo que es nuestro token. Ahora antes de hacer invocación por sincro vamos a activar el efecto del de estratega. Descartamos a eh, el tenji que tenemos aquí y pues ahora sí vamos a invocar de forma especial a eh, Long Juan, al estratega y a su token. Entonces aquí en total llevamos cuatro invocaciones especiales. Aquí todavía no nos pueden a, este, aventar a Nibiru por lo que nuestro siguiente paso va a ser invocar a la baronesa. Con el estratega y eh, el token. Entonces ahora sí. Ya tenemos a nuestro, nuestra baronesa. Y esta sí ya es la quinta invocación. Aquí sí ya nos podrían activar Nibiru. Pero como este es un negador. Un ovni negador. Pues podríamos negarlo simplemente con él. Y estaríamos de alguna manera protegidos. Entonces aquí ya lo siguiente. Es simplemente eh, hacer otra invocación por sincro. De eh, pues, nuestro Grandmaster. Sishao. Entonces eh, vamos a activar cadena 1, que es la que más nos importa para ir a buscar nuestra, nuestro blackout y cadena 2 de molle para robar. Entonces vamos a robar uno y después vamos a buscar eh, otra nuestra trampa que es eh, el blackout. Hay un escenario más arriesgado en el cual no hacemos esto, este, digamos simplemente vamos a pensar, vamos a esperar y cruzar los dados que nuestro oponente no tenga ni viru. Entonces eh, aquí lo que vamos a hacer es irnos directamente por este de aquí. Entonces vamos a hacer invocación por sincro. Nos vamos a llevar el token y eh, al Gran Maestro, eh, perdón, sí, al Estratega. Y pues bueno, ya vamos a tener a este sincro de nivel 10. Entonces este no, no tiene un efecto en sí cuando llega. Pero sí tiene un efecto cuando se invoca otro monstruo Wyrm desde el Extra Deck. Entonces vamos a este, hacer otra invocación por sincro Y vamos a invocar a, al Grandmaster. Entonces igual vamos a hacer... Eh, cadena 1, la del Grand Master, cadena 2, la de Molle y cadena 3, la del de Soberano. Y eh, para robar robar una carta, como llegó un monstruo synchro wing vamos a poder robar una carta por su efecto. Entonces, con, gracias a él vamos a estar robando dos cartas y además nos vamos a, este, a añadir una magia, o bueno, una carta Sword Soul, que normalmente es el Blackout. Y bueno, vamos a eh, hacer la demostración de uno de los combos pues, más, más importantes, más poderosos de, de Sword Soul. Y pues eh, este es a partir de dos cartas. Este puede ser cualquier monstruo Tenji y este de Vessel for the Dragon Circle. Entonces aquí vamos a empezar activando el efecto de este Tenji. Recuerden que todos los Tenji si no controlamos monstruos de efecto los podemos invocar de forma especial. Entonces lo, inv lo invocamos de forma especial y después lo vamos a utilizar para hacer invocación Link. Y vamos a traer a el que es nuestro monje de los Tenji. Lo voy a poner por aquí más o menos para que se vea. este Y bueno ahora sí ya podemos activar nuestra carta. Que activamos si es que tenemos, este bueno, mandamos un monstruo WIM del deck al cementerio. Y si controlamos a un monstruo que no tiene efecto podemos agregarnos otro diferente. Entonces aquí es importante eh, siempre mandar a Ashuna del deck al cementerio. Y a quien nos vamos a agregar va a ser a Adara. Y pues bueno, esta se va. Entonces aquí importante, hay dos efectos que podemos activar. El efecto de Adara y el efecto de Ashuna en cementerio. Lo importante es primero activar el efecto de Adara ¿Por qué? Porque si lo hacemos de forma inversa ya no, Este ya no lo vamos a poder invocar de forma especial Y nos vamos a tener que gastar nuestra invocación normal Entonces vamos a activar su efecto Como solo controlamos monstruos que no tienen efecto Pues bueno, la podemos invocar de forma especial desde la mano Y ahora sí vamos a activar el efecto de este que de aquí que es Sashuna Entonces lo vamos a remover Y vamos a invocar de forma especial un monstruo Tenji. Entonces lo vamos a remover y vamos a traer al que nos falta, que es el rojo Bishuda. Entonces este lo vamos a invocar igual de forma especial. Entonces ya podemos hacer un sincro de nivel 8. Y pues al que vamos a traer es a este de aquí, que es el Grandmaster. Lo vamos a invocar. Vamos a activar su efecto para buscar. Pues nos vamos a llevar a lo que es, eh, en este caso, a talla. Vamos a llevar a la mano. Y después vamos a... Eh, antes, de, antes de invocar a talla. Es importante de que active, activemos el efecto de Adara. Adara lo puedes remover en cementerio siempre que, no, que controles un monstruo que no tiene efecto. Lo vamos a remover y vamos a añadir uno de nuestros monstruos Wyrm que estén removidos a la mano. En este caso pues va a ser el otro que tenemos removido que es Adara. Entonces este ya no lo llevamos a la mano. Y ahora sí vamos a hacer el Normal Summon de talla. Entonces lo vamos a traer, vamos a activar su efecto... Y vamos a remover a. Eh, no sé, a Vishuda, por ejemplo. Lo vamos a remover. Y vamos a crear nuestro token. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer otro sincro de 8. Lo vamos a llevar a talla y al token. Y vamos a ir por eh, Baxia. Entonces, Baxia es, tiene un efecto muy poderoso. Ahorita, como lo usamos utilizando dos monstruos de dos atributos diferentes: uno, este es viento, y el otro, Wyrm, que es el token, es agua. Los podemos, este, podemos regresar cartas del oponente, este, hasta dos cartas del oponente. Pues bueno, si, si a lo mejor abrimos segundo y el oponente ya tiene ahí varias cartas, pues bueno, ya le estaríamos regresando dos cartas del de campo, cualquiera, al, sem, al, al deck, perdón, y se revolvería. Eh, ahora, lo que vamos a hacer después es activar el efecto de Baxia. En cadena 1 y después talla en cadena 2. Igual les repito, si el, si, el, si el oponente ya tiene cartas en el campo, las revolveríamos. Si no, entonces no lo activaríamos. Solo activaríamos el efecto de talla. Entonces, para talla vamos a enviar a eh, Soul of Moye. Talla cuando es usado como material sincro Hacemos este, podemos mandar un monstruo wiru del deck al eh, cementerio. Entonces vamos a mandar a Molle. Ahora, una vez Molle que está en cementerio, podemos activar el otro efecto de baxia Baxia lo que nos va a permitir es seleccionar un, este, una carta que yo conto que controles y un monstruo de nivel 4 menor del cementerio. Entonces vamos a, a destruir la carta que controlemos y en cambio vamos a invocar de forma especial la carta del cementerio. Entonces en esta ocasión vamos a seleccionar al monje del Tenji y, para destruir y vamos a seleccionar a Moye para invocar. Y bueno aquí vamos a destruirlo. Y vamos a invocar de forma especial a este Moye. Y bueno, al invocarse Moye, vamos a activar su efecto y vamos a revelar a este de aquí que es Ashuna y generarnos un token. Ahora aquí de forma opcional podemos activar el efecto de Shatana Porque un monstruo sin efecto fue destruido y enviado al cementerio. Entonces su efecto es lo remueves, invocas, eh, revives de alguna manera al monstruo que se destruyó. Y destruyes un monstruo del oponente. Entonces, bueno, ya se resolvería ese efecto. Se resolvería el efecto de molle. Y pues ahora sí, con molle haríamos otro sincro de 8. Y pues bueno, aquí ya podría ser, por ejemplo, el Draco Berserker of the Tenji. Si empezamos este segundo, pues bueno, ya nos deshicimos de tres cartas del oponente. Y pues bueno, ya tenemos aquí suficiente daño para terminar el duelo. Incluso este, este puede llegar a atacar dos veces y pues eh, bueno como ven es un combo muy fuerte a partir de solamente dos cartas y pues bueno esa es la baraja que, que llevé al back to duel es la baraja que en realidad me gusta me gusta más si te gustó el video te voy a invitar a que te suscribas y nos vemos el próximo yugion box